Curso del ex presidente leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández mencionó los lugares específicos donde supuestamente se hizo el hackeo, el fraude, donde supuestamente alteraron los resultados de la votación del pasado 6 de octubre y los sitios que el señor leonel Fernández mencionó fueron uno en Punta Cana donde había un hacker supuestamente que estaba codificando un hindú un hindú había uno en la Lincoln y una en una villa de casa de campo según el ex presidente Leonel Fernández también mencionó pero que realmente ha operado desde un punto que podemos localizar con precisión desde la carretera Coral. O sea, desde la carretera Coral. No sé si era en movimiento o si era en un sitio específico que él se refería, pero el presidente el expresidente Leónel Fernández hizo mención a los sitios específicos donde fue hackeado el sistema para darle la ventaja y ganadora al señor Gonzalo Castillo. Bueno. Eso Piqui se entiende. Durante el fin, vamos con la otra información. Durante el fin de semana se comentó mucho lo que pasó con la ex esposa de Mosa la para Alessandra Hatku, o muchos la conoce como Alessandra MVP. Pero el listín diario hizo una reseña sumamente importante, eh, donde eh, menciona la vida bendecida de Alessandra. Hace una referencia de todo lo que ha pasado en sentido de beneficios que ella ha adquirido, eh, como la vida de los privilegiados, siendo la ex, la ex esposa de Mozart La Para. Hace también una, una referencia de mencionar algunas comunicadoras. En eso está Shamil Díaz, Yelisa Dora, que también han tenido sus nombramientos en funciones públicas, eh, que todavía dice que, que reciben. Por ejemplo, Yelisa está en Indotel, eh, y genera un y recibe un, un sueldo de 100 mil pesos. Tengo entendido que ella sí trabaja. También está Charmín Díaz, que es coordinadora de redes sociales, que recibe un sueldo también de 100 mil pesos. Eh, así han salido algunas figuras. Recordarles que una vez hubo una crítica a Sergio Carlos porque era asesor de la primera dama y ganaba como 300 mil, algo así, por ser asesor de, de Twitter. O sea, que no solamente ha sido ella. Bueno, ella... La, la muchacha eh, Alessandra ha tenido varios beneficios eh, por, según el listín diario por, eh, por ser esposa de eso puede ser, eh, ser esa esposa de para y eso le ha podido ayudar a ella a tener ese sueldo que supuestamente salió reflejado. Bueno, eso muchas personas lo han, eh, lo han mencionado. Hoy vamos a hacer un. Una crítica un poquito más amplia en no los sobrosos, pero eh, lo de Alessandra se pique y se extiende porque muchos la han criticado, otros la han defendido. Así que esas son las informaciones más importantes de nuestro portal Telenor. Recuerde, como siempre, suscribirse a nuestro canal, seguir nuestro Facebook y llegar a nuestro Instagram para que ya podamos tener 40 mil seguidores. Nos faltan, más nos faltan 800 seguidores. Así que, denle para allá para Telenor.com.bo